...y dejan todo el agua negra, como ustedes podrán ver... ...entonces eso nos está afectando a nuestra salud... ...y a los niños de aquí, de este sector. Y ...Robinson Polanco